siempre, como cada año, nuestro querido amigo en este contacto diario, a Hanser Alberto, hermano. Hermano. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros. Encantado, un placer siempre. O sabes que tenemos un contrato <risa> sin fecha no, de vencimiento. Sin fecha de vencimiento, sí. Encantado de estar aquí nuevamente. Tú sabes que ya es un compromiso que tenemos contigo y de verdad que me siento bien. Gracias, qué bueno, Hanser. Qué manera más especial de nosotros iniciar esta semana, como yo decía al principio, revestido con esa muy, con esa energía que nos caracteriza iniciando cada semana. Pero yo creo que esta nos va a nosotros a. Esta va a ser una semana maravillosa, ¿verdad? Comenzando con nuestro amigo Hanser Alberto hablando sobre todo de ese año que recién finalizó en Grandes Ligas. Cuéntanos, Hanser, eh, ¿cómo podríamos evaluar lo que fue este año en Grandes Ligas por parte de Hansel Alberto? Bueno, imagínate, eh, de verdad que bien, un año dentro del rol que tuve en el equipo, eh, ya que hice eh, el rol de utility en el equipo, eh, o sea, eh, se hizo un trabajo bien, eh, gracias a Dios, eh, nunca me encontraron sorprendido, siempre estuve ahí dispuesto eh, a hacer mi trabajo, mi labor cuando se me necesitaba, y viniendo de la banca hice un trabajo excelentemente bien, eh, tú sabes, lo cual fueron a través de mucho trabajo, eh, verdad que sí eh, eh, muchos videos y siempre permanecer listo a la hora del juego y eh, en general fue un año o sea, bastante bueno. Hanser, ¿qué tan difícil es para Hanser Alberto o, o para cualquier jugador de, de, de tu calibre, eh, pero en el, en específicamente en el caso tuyo? Eh, jugar ese rol en un equipo donde tiene ansias, ¿verdad? De que se te dé la oportunidad para ocupar una, una posición titular mas Sin embargo, bueno, este es, el, este es el negocio y ese para eso Hans se llegó a, al equipo ¿Qué tan difícil es tú poder salir desde la banca 3, 4, cinco días sin coger un turno, eh, salir y poder lograrlo? No, imagínate, un poquito difícil, ya que yo venía de dos años de ser titular con los Orioles y además de ser titular tener muy buenas temporadas tener buenos desempeños de eh. verdad que fue una sorpresa eh. tú sabes primero el proceso con los Orioles luego ya la firma que no apareció nada garantizado tuve que firmar un contrato de ligas menores con invitación al entrenamiento y fajarme tú sabes para ganarme un puesto ahí ya luego que vino el puesto pues entonces eh, poder competir y batallar para ver si me ganaba una oportunidad pero eh, entiendo tú sabes que una, un equipo Así que a lo mejor ahora mismo no tenía esa proyección de, de clasificación, o bueno, siempre tiene la proyección, pero o sea, en la división que estábamos, los equipos que habían contendores, creo que nos llevaban un poquito en algunas áreas del juego que eran importantes. Y ellos pues soltaron, ¿sabe? Por siempre desarrollar su pelotero, darle la oportunidad. Eh, pero en fin, me sentí eh, bien porque al final del día uno tenía trabajo, tú me entiendes, y podía estar ahí. Eh, cumplí con mi labor, hice lo que tenía que hacer y no tenía que sí que yo quería la oportunidad de poder jugar todos los días por eso cada vez que salía al terreno eh, sin importar los días que pasaran o el rol que ellos me tenían que a veces entraba eh, a defender ya tarde en el juego, a veces entraba a coger un turno cuando el juego estaba muy abierto pero gracias a Dios pude, tú sabes, hacer mi trabajo, pude siempre estar preparado, estar listo mantener la armonía, el tipo de persona que siempre he sido y creo que eso eh, le gustó mucho a ellos y, Vamos a esperar a ver qué pasa en adelante y esperar que sí, que se me dé la oportunidad en algún momento. Hanser, eh, esa es parte de la complejidad que tiene hoy en día el, el negocio del béisbol. Porque como tú acabas de señalar, venir dos años siendo titular en el equipo de los Orioles y de buenas a primeras, pues de, de tener la obligación ya en el, de, de firmar un contrato de Liga Menor y llegar a un equipo donde se te da, se te da el rol de utility. O sea, eh, ¿qué pasó ahí, Hanser? No, como te venía explicando, quizás ya ellos tenían su plantel, el desarrollo de sus peloteros. Eh, pero bueno, son cosas que a veces uno no controla. Yo siempre digo que lo que yo puedo controlar es lo que voy a controlar, lo que no, pues dejarle a ellos. Eh, mi trabajo era llegar todos los días, prepararme bien, trabajar en gimnasio, eh, batear, o sea, correr, hacer todo lo que tenía que hacer. Ya, en fin, <coughs> lo del no y eso, ya yo no lo controlaba, pues había que dejarle eso tú sabes, a quien tenía el control. Y nada, seguir preparado, porque es que estos son parte de los procesos que uno tiene que vivir, eh, son parte, eh, tú sabes, de las vicisitudes que se presentan, lo eh, los cuales uno tiene que saltar esos obstáculos y siempre estar preparado, porque es peor que te digan que sabiendo tú el rol que iba a ocupar en el equipo, eh, que no estés listo, que no cumpliste, tú sabes, no llenaste la expectativa, entonces te mandan para tu casa y es mucho peor todavía. Sí. Hansel Alberto... Tres, cuatro, cinco años ya en Grandes Ligas. Podemos decir que ya Hanser pasó esa etapa de, de, de novato. Ya Hanser, todo un veterano. Viene el 2022, ya rayando por ahí eh, las expectativas de Hanser en Grandes Ligas para el 22. Bueno, sí, ya como tú dices, ya yo tengo... Me falta un, un mes y medio, me parece, para los seis años ya completando ah, en Grandes Ligas. ¿Veterano Liga. ya? Sí, eh, y... Bueno, ellos todavía tienen la opción de un año más, eh, ellos, vamos a ver en diciembre, ellos tienen la oportunidad de ejercer la opción o dejarla, vamos a ver qué acontece, y esperando que sí, que ellos la ejerzan, porque a pesar de todo, eh, yo me sentí bien, es un buen grupo, tú sabes, mucho talento, y creo que el equipo va a ir de, de, de menos a más, eh, va a ser un equipo competitivo, porque tenemos muchos talentos jóvenes, eh, los pitchers, la ofensiva es muy buena, y nada de esperar a ver qué va a acontecer, pero sí que de verdad me gustaría permanecer ahí a pesar del rol, eh, pero me sentí bastante cómodo y creo que ¿sabes? al final del día ya uno necesita que necesita trabajo y la oportunidad para poder seguir eh, desarrollando y aportando. Qué bueno, estamos seguros que con el talento que ha, que ha expuesto... Es eh, Hanser, pues esa oportunidad una vez más, pues ya la tuviste a los Orioles Y sí. e hiciste una excelente labor, va a llegar de nuevo para nosotros ver a Hanser Siendo titular en una posición en cualquier equipo de Grandes Ligas Regresas al país tempranito y tengo la información de que estará eh, con los gigantes del Cibao Desde el primer día, ¿cierto eso Hans? Sí, ya hoy, bueno, saliendo de aquí vamos a arrancar para allá, para el estadio Los entrenamientos, hoy ya nos integramos eh, y sabe, contento, tenía dos años de ausencia en la liga producto, eh, bueno un año jugué mucho en Estados Unidos, necesitaba descanso al año siguiente terminé con una molesta en la rodilla lo cual tuve que trabajar, me limitó y ya, ahora vamos a en Dios que sí, que las cosas den bien y terminar lo que no se pudo completar el año pasado hay un buen núcleo, hay muchos peloteros buenos, hay muchachos con hambre de, de terminar lo que no se pudo, como ya había dicho, completar el año pasado y creo que Integrarme a ese núcleo, a ese grupo, o sea, va a ser bien y más que siempre será un honor eh, Jugar para el equipo de mi ciudad, para eh, representar a mi ciudad Y tú me entiendes, ya de fanático a pelotero, se <risa> siente bien sí. no, Además, la, el ansia que tienen los eh, fanáticos de los gigantes del Cibao De ver a Hans Salavento pues, puesto con su uniforme de los gigantes Porque eh, yo creo que ya son cosas del pasado, pero el año eh, que pudimos nosotros retener esa corona, no lo logramos, yo estoy seguro que jugadores como Hansel pues, eh, fueron de vital importancia eh, para que nosotros no lográramos tener esa corona como ya estaba ahí casi eh, sí. en nuestras manos, pero nada que bueno que Hansel se va a integrar al equipo de los gigantes del si hoy y las expectativas Hansel que tú has visto ya debes decirle que Hansel pues ...debió estar en este momento en el play, practicando y ahora un momentito... ...y tengo que cumplir con ese contrato, ¿verdad? Sí. Que no tiene fecha de vencimiento y de de estar con nosotros cada año cuando viene al país... ...de compartir con nosotros este conversatorio. Las expectativas, Hansel, que tú has visto en el equipo de los gigantes de Cibao ...que de, de muy temprano han estado haciendo los apretos y la estructuración del equipo... ...para el pro de competir el próximo año. Mira, la gerencia ha hecho un trabajo fenomenal. Jesús Mejía y su equipo de trabajo han hecho un excelente trabajo traído muchos peloteros de, de, de calibre, de nivel, sobre todo peloteros de esta liga, porque es que ahorita llega un momento donde los prospectos, los muchachos más jóvenes, ya sus organizaciones lo paran, no le permiten jugar mucho, también llega la segunda etapa, ya el round robin, que la liga se aprieta un poquito más y se necesita peloteros o sea, de este calibre, de esta liga, y eso es lo que la ha he hecho, le ha estructurado un equipo eh, o sea, entre jóvenes y veteranos, pero a la vez también Muchos veteranos que son jóvenes todavía, o sea, tienen mucho tiempo en la liga, pero todavía son jóvenes y pueden inyectarle eh, mucha veredad al juego. Y creo que eso va a sumar mucho. O sea, el equipo se ve sólido, se ve bien estructurado, tenemos mucho poder, hay velocidad. Eh, o sea, se puede batear para verás, el picheo está muy bien también por lo que veo. Y nada, y más los muchachos que faltan por integrarse, que ya vienen por ahí, que todavía le va más solidez al equipo, más profundidad. Y creo que va a ser un dolor de cabeza para el dirigente tener tanto pelotero bueno en cada posición. Eh, va a ser un poquito difícil, pero siempre los dirigentes quieren eso, esos dolorcitos de cabeza. Cuando tienen muchos peloteros. Pocos dolores son buenos, sí. ese es uno de ellos. Ese es uno de <risa> ellos. Cuando tienen peloteros <risa> de alto calibre, tú sabes, peloteros que pueden sumar eh, al equipo, y creo que es algo importante. Y el núcleo se ve bien, las expectativas son buenas, y esperamos que desde el 27 de octubre en Santiago, pues las cosas arranquen bien. Dios mediante, así será. Ahí está el, el, ahí está el equipo ya prácticamente estructurado y vamos a salir el terreno de juego con un gran equipo como han hecho los gigantes del Cibao en los últimos años. Anse. Agradecerte de verdad, hermano, que tú eh, sigas cumpliendo con ese deber, ¿verdad? <risa> sí. Que firmamos hace unos seis años y que eh, lo ha honrado de manera, eh, eh, cada año viene a honrar ese contrato que hicimos. Gracias, hermano, por estar con nosotros. No, gracias a ti nuevamente, esperando que el año próximo estemos aquí sentados eh, para esta fecha y o sea, poder conversar y hablar de sobre todo que sea un 2022 de éxito y a la fanaticada, Franco Macorizana, eh, que nos apoyen, ¿sabes? el equipo va a salir ahí a dar el 100%, esperamos el apoyo de ellos y lo que puedan ir al estadio, que vayan, los que no, a través de la pantalla, pues que nos mantengan, eh, vamos a darlo todo, yo sé que tenemos un deber con ellos, no quedaron muy felices, pero ya, <risa> este, una nueva etapa, un nuevo año, esperamos poder complacerle y traerle esa alegría, esa felicidad que le debemos al pueblo franco Macorizano. Así es, vamos a seguir celebrando grandes éxitos con Hansel, ¿verdad? Porque ahora lo estamos celebrando que está con nosotros, sano, saludable, con un año que en el rol que le correspondió eh, jugar, pues lo hizo... Como siempre, muy bien. El, el 22 seguiremos celebrando grandes éxitos con Hansel Alberto. Y quiero saludar a mi querido amigo eh, Elvis eh, Alberto Ay, de Master Pollo, eh, que está en sintonía en este momento sí. y todo el equipo, toda la familia de Hansel Alberto para disfrutando este conversatorio. Pero también me va a matar, eh, Ari, no, y Ariel Núñez, no, Ariel Núñez. Lo de Tony en es especial. Ariel Núñez, que es un. ¿verdad? Tenemos a Hansel, él pues no está con nosotros que por un asunto de, de, de tiempo, por Hansel Alberto, que eh, eh, tiene que irse tempranito y integrarse a las labores, por eso pues Ariel va después de Hansel. Así que, <ríe> Tony Alberto, hermano, tengo como algunos tres o cuatro o cinco años que no lo veo. ¿Cómo? Sí, sí, se ha perdido, el hombre está más difícil que Hansel. No, Gra gracias, hermano, por estar sí, con nosotros. Sí.